¿Cómo sería el mundo sin la hegemonía de Estados Unidos? Después de un largo periodo de hegemonía militar, Estados Unidos está valorando cómo comportarse en un mundo en el que Países como Rusia y China empiecen a disputarle su supremacía. A pesar de que la agenda occidental esté cargada de noticias sobre la guerra contra el extremismo, lo que en realidad preocupa al Pentágono es la amenaza que percibe de Rusia y China. Esto es la división internacional del trabajo. Consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. En América es por para el mundo nada más que los Estados Unidos. Acaba la idea en esto, una América de segunda clase de nebulosa identificación. A nuestro pago y costo, es la dura realidad ocultada del discurso político mundial. Registros analizados de marzo de 1999. Geopolíticamente, las transformaciones en Colombia y Venezuela podrían llevar en última instancia a un pacto de integración con la Cuba revolucionaria, la máxima pesadilla de Washington. Lo que está en riesgo es el embargo de más de cuatro lustros a la isla y el destino del ALCA, ese nuevo instrumento primordial de control sobre Latinoamérica, patrocinado por Estados Unidos. En contraste con la estrategia militar de tierra arrasada en Colombia, Washington ensaya una vía cívico-militar para derrocar al presidente venezolano Chávez. La estrategia de Estados Unidos consta de varias fases y combina ataques mediáticos, políticos y económicos con intentos de provocar fisuras en lo militar que tienden a provocar el clima propicio para un golpe de Estado. En la Argentina, ante el relativo flujo de la efervescencia de diciembre del 2001, el hecho político más significativo sigue siendo, sin embargo, que gran mayoría de la clase media se ha puesto en contra del neoliberalismo y sus promotores extranjeros, rechazando a todos los políticos locales asociados con estos, a diferencia del golpe de 1976, en el que Estados Unidos y, y los generales fueron capaces de echarle la culpa a la izquierda por el desorden y la violencia. En 2002 fueron los regímenes liberales derechistas proestadounidenses los que confiscaron los ahorros de la clase media, haciendo descender sus niveles de vida y reprimiendo violentamente las asambleas y los cacerolazos. El ALCA está llamado a ser precisamente un plano para la construcción de un imperio neo mercantilista en el que Estados Unidos establezca el marco legal que sanciona su posición privilegiada en los mercados y en la economía latinoamericana, por encima y en contra de sus competidores europeos o japoneses. La transición de un imperio neoliberal a un neo mercantil requiere de más explotación y dominación. Y la ideología global antiterrorista usada para justificar una mayor militarización estadounidense en América Latina no es más que un ardid propagandístico. Imprudencias que culminaron en una guerra mundial ¿Podría estallar accidentalmente la Tercera Guerra Mundial? ¿Podrían los jefes de Estado y sus asesores militares calcular mal los riesgos y ocasionar la muerte de millones de personas? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que esto mismo ya sucedió antes, hace un siglo los dirigentes europeos involucraron a sus naciones en la gran guerra, la primera gm entendieron. Un periodista. Lo único bueno de Menem fue la eliminación del servicio militar obligatorio y de la amenaza de un golpe militar al desguazar las cúpulas. 678. Entrevista sobre medios. Su rol. Diego Capuzotto. Noticias. Miedo. Depresión. Los eslogan de Bergman. Rabino. En los medios. Mirta Legrand, Grondona. Esto es obvio. Epíteto de Mirta Legrand. No me interesa Honduras. Sé si lo que pasa en mi país. Esto es sutil, Daniel Vila, yo no voté al Foro Mapuche. Esto es tan simple, del complejo mundial social no solo sí es que hay lucha de clases, reaccionarios, revolucionarios, reprimidos y autoreprimidos hoy más que nunca, sino privilegios de casta, favoritismos, amiguismo a lo argentino y como es reconocido, redes de interacción y grupos de dominio, semejante a internet, pero más subjetiva. Noten nada más, dice en la colmena, primera ubicación de Galeano, las venas abiertas de América Latina, página 16 al 17, los siguientes puntos, y el título ya lo comprendían bien a todos. Suma el volumen de información con la del volumen emocional de la colectividad humana en el cavilar. Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina Introducción, seis, 120 millones de niños en el centro de la tormenta Primera parte, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra Fiebre del oro, fiebre de la plata El rey azúcar y otros monarcas agrícolas Hemos leído página 40, España tenía la vaca pero otros tomaban la leche Página 106, gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe Nacieron la máquina de James White y los cañones de Washington Página 106 Y ahora vamos a leer Algo de las fuentes subterráneas de poder Página 203. El petróleo, las maldiciones y las hazañas. Página 203. Después viene la segunda parte. El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Historia de la muerte temprana. Los barcos británicos de guerra saludaban la independencia desde el río. Página 225. Y bueno, vamos a ver qué, qué más se puede leer de aquí. Eduardo Galeno dice: Escribí las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizás ayuden un poquito en su realista medida a despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede por lo tanto ser deshecha? de hierro sobre Brasil, página 198. Primer párrafo. Los Estados Unidos pagan más barato el hierro que reciben de Brasil o Venezuela que el hierro que extraen de su propio subsuelo. Pero esta no es la clave de la desesperación norteamericana por apoderarse de los yacimientos de hierro en el exterior. La captura o el control de las minas fuera de fronteras constituye más que un negocio, un imperativo de la seguridad nacional. El subsuelo norteamericano se está quedando, como hemos visto, exacto. Sin hierro no se puede hacer acero y el 85% de la producción industrial de los Estados Unidos contiene de una u otra forma acero. Cuando en 1969 se redujeron los abastecimientos de Canadá, ello se reflejó de inmediato en un aumento de las importaciones de hierro desde América Latina. Pasamos a la página 199, primer párrafo. Gracias a la información que recogió y divulgó allá por 1910, un congreso internacional de geología reunido, reunido en Estocolmo, los hombres de negocios de los Estados Unidos pudieron por primera vez evaluar las dimensiones de los tesoros escondidos bajo el subsuelo de una serie de países, uno de los cuales quizá el más tentador era Brasil. Pasamos a la página 200. Primer párrafo La saint había solicitado un empréstito al Eximbank No tuvo suerte hasta que la HANA se apoderó de la empresa. Se desencadenaron a partir de entonces las más furiosas presiones sobre los sucesivos gobiernos de Brasil. Los directores, abogados o asesores de la HANA, Lucas López, José Luis Buloes Pedreira, Roberto Campos... Mario da Silva Pinto, Otavio Goveia de Buloes eran también miembros al más alto nivel del gobierno de Brasil y continuaron ocupando cargos de ministros, embajadores o directores de servicios en, el, en los ciclos siguientes. La HANA, se escribe H-A-N-A, -A, no había elegido mal a su Estado Mayor. El bombardeo se hizo cada vez más intenso para que se reconociera a la HANA el derecho de explotar el hierro que pertenecía en rigor al Estado. El 21 de agosto de 1961, el presidente Janio Cuadros firmó una resolución que, anula, que anulaba las ilegales autorizaciones extendidas a favor de la HANA y restituían los yacimientos de hierro de Minas Gerais a la Reserva Nacional. Cuatro días después, los ministros militares obligaron a Cuadros a renunciar. Fuerzas terribles se levantaron contra mí, decía el texto de la renuncia. Pasamos a página 201, al final del párrafo. dice. Poco más de un mes había transcurrido cuando el embajador Lincoln Gordon, que recorría eufórico los cuarteles, pronunció un discurso en la Escuela Superior de Guerra, afirmando que el triunfo de la conspiración de Castelo Branco podría ser incluido junto a la propuesta del Plan Marshall, el bloqueo de Berlín, la derrota de la agresión comunista en Corea y la solución de la crisis de los cohetes en Cuba, como uno de los más importantes momentos de cambio en la historia mundial de mediados del siglo XX. Uno de los miembros militares de la Embajada de los Estados Unidos había ofrecido ayuda material a los conspiradores poco antes de que estallara el golpe. Y el precio Gordon les había sugerido que los Estados Unidos reconocerían a un gobierno autónomo si era capaz de sostener dos días en San Pablo. No, pan, no vale la pena abundar Siguiente página. en testimonio sobre la importancia que tuvo en el desarrollo y desenlace de los acontecimientos, la ayuda económica de los Estados Unidos, de la cual por lo demás nos ocuparemos más adelante. Página 203. El petróleo, las maldiciones y las hazañas. El petróleo es, con el gas natural, el principal combustible de cuantos ponen en marcha al mundo contemporáneo. Una materia prima de creciente importancia para la industria química y el material estratégico primordial para las actividades militares. Ningún otro imán atrae tanto como el oro negro. A los capitales extranjeros ni existe otra fuente de tan fabulosas ganancias. El petróleo es la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista. No hay empresarios que disfruten del poder político que ejercen en escala universal. Las grandes corporaciones petroleras, la Stand Standard Oil y la Shell, levantan y destronan reyes y presidentes, financian conspiraciones palaciegas y golpes de Estado. Disponen de innumerables generales, ministros y James Bonds en todas las comarcas... ...y en todos los idiomas deciden el curso de la guerra y de la paz. La Standard Oil Company de Nueva Jersey es la mayor empresa industrial del mundo capitalista. Fuera de los Estados Unidos no existe ninguna empresa industrial más poderosa que la Royal Dutch Shell. Las filiales venden el petróleo crudo a las subsidiarias que lo refinan y venden los combustibles a sucursales para su distribución. La sangre no sale en todo el circuito, fuera del aparato circulatorio interno del cártel, que además posee los oleoductos y gran parte de la flota petrolera en los siete mares. Se manipulan los precios en escala mundial para reducir los impuestos a pagar y aumentar las ganancias a cobrar. El petróleo crudo aumenta siempre menos que el refinado. Con el petróleo ocurre, como ocurre con el café o con la carne, que los países ricos ganan mucho más por tomarse el trabajo de consumirlo que los países pobres por producirlo. La diferencia es de 10 a 1. De los 11 dólares que cuestan los derivados de un barril de petróleo, los países exportadores de la materia prima más importante del mundo reciben, página 204, apenas un dólar resultado de la suma de los impuestos y los costes de extracción, mientras que los países del área desarrollada donde tienen su asiento las casas matrices de las corporaciones petroleras se quedan con 10 dólares, resultado de la suma de sus propios aranceles y sus impuestos, ocho veces mayores que los impuestos de los países productores y de los costos y las ganancias del transporte, la refinación, el procesamiento y la distribución que las grandes empresas monopolizan. El petróleo que brota de los Estados Unidos disfruta de un precio alto. Su inmensa flota de automóviles bebe gasolina barata gracias a los subsidios públicos. Pero la cotización del petróleo de Venezuela y de Medio Oriente ha ido cayendo, desde 1957 todo a lo largo de la década de los 70. Cada barril de petróleo venezolano, por ejemplo, valían en promedio 2,65 dólares en 1957. A fines de 1970, el precio es de un dólar 86. El gobierno de Rafael Caldera anuncia que fijarán literalmente un precio mucho mayor, pero el nuevo precio no alcanzará de todos modos, según las cifras de los comentaristas manejan, y pese al escándalo que se presiente, el nivel de 1957. Los Estados Unidos son a la vez los principales productores y los principales importadores de petróleo en el mundo. En la época en que la mayor parte del petróleo crudo que vendían las corporaciones provenían del subsuelo norteamericano, el precio se mantenía alto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtieron en importadores netos y el cártel comenzó a aplicar una nueva política de precios. La cotización se ha venido abajo sistemáticamente. Curiosa inversión de las leyes de mercado. El precio del petróleo se derrumba, aunque no cese de aumentar la demanda mundial, a medida que se multiplican las fábricas, los automóviles y las plantas generadoras de energía. Y otra paradoja, aunque el precio del petróleo baja, sube en todas partes el precio de los combustibles que pagan los consumidores. Hay una desproporción descomunal entre el precio del crudo y el de los derivados. Toda esta cadena de absurdos es perfectamente racional no resulta necesario recurrir a las fuerzas sobrenaturales para encontrar una explicación, porque el negocio del petróleo en el mundo capitalista está, como hemos visto, en manos de un cártel todopoderoso. El cártel nació en 1928 en un castillo del norte de Escocia rodeado de la bruma, cuando la Stand Oil, de Nueva Jersey, la Shell y la Anglo-Iranian, hoy llamada British Petroleum, se pusieron de acuerdo para dividirse el planeta. Primera página de, de, la, primer párrafo de la página 205.